Bueno, chicos y chicas, aquí Brian Danitz comentando un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy os traigo una nueva opción, ¿vale? Si eres youtuber o streamer, seguramente te interesará. A lo mejor lo sabes, a lo mejor no. Ya creo que la mayoría lo sabrá, pero por si acaso voy a subir este vídeo demasiado cortito, ¿vale? Eh, antes de todo, quería decirles que se suscriban a mi canal, chicos, que subo partidas privadas todos los días por las tarde a la tarde, sobre las 3 o 4 de la tarde en hora Española y de verdad que nos los pasemos muy bien con suscriptores, vale. Eh, además tengo un clan que se llama Rise y estamos buscando miembros, vale. Que quiera un clan, pues eh, pues hacemos las pruebas y si eres bastante bueno para nosotros pues te pillaremos, vale. Además también eh, no solo en Europa, vale. Yo soy de Europa, pues también tenemos el clan para Latinoamérica. Así que chicos, decidme en los comentarios vuestro ID, le agregamos y hacemos las pruebas para como latinoamericanos y como Europeos Y bueno, ahora sí que sí chicos, creo que vamos a empezar ya el vídeo eh, De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo últimamente Lo agradezco demasiado Y ahora sí que sí chicos, empecemos el vídeo Bueno chicos, ¿y dónde está ese ajuste? Bueno, vamos a opciones, ajustes y donde está aquí el simbolito del sonido ¿no? de la música se van a la punta abajo y aquí donde pone opciones de creador, creador de contenido se refiere, eh, ustedes solamente lo tendréis así, si no conocen esta opción lo tendréis en reproducir, pues eh, yo pondría silenciar otros, todos no porque, o sea, ahí donde pone silenciar todos, todos los gestos que contengan canciones con copyright serán silenciados tanto si lo utilizas como tú, como si lo hacen otros jugadores. En silenciar otros, cuando otros jugadores Utilicen gestos con canciones, con copyright El audio no sonará ¿Vale? Cuando otros jugadores El de todo Lo eh, reproduces tú, todo también O sea, tú no puedes ponerlo de las canciones de copyright Silenciar otros es A otras personas y reproducir es reproducir Todos los audios que se reproducen normalmente Bueno, eh, yo no tenía en Silenciar otros, pero no, silenciar todo ¿Vale? Todas las canciones que tenga copyright Pues las silenciáis, ya que eh, si no pones esto les puede hacer eh, por ejemplo quitar la monetización del vídeo O incluso podría afectar a tu canal en un caso extremo ¿vale? Si ya pide ya mucho copyright, si tienes demasiado copyright ese vídeo eh, Os puedes quitar el vídeo y si repetís esto muchas veces incluso le podéis llegar a quitar el canal Así que yo que ustedes pondría a silenciar, silenciar todo vale, para no jugármela y bueno chicos, este ha sido el vídeo por hoy, espero que les haya gustado la opción, ¿vale? Espero eh, que se suscriban al canal, ya que subimos siempre contenido de Fortnite últimamente y estamos haciendo directos todos los días, todas las tardes a las 3 o 4 de la tarde en hora española. Y bueno chicos, suscribiros para hacer partidas privadas. Y ya está chicos, espero que les haya gustado y es si así, daros like y hasta el próximo vídeo. Adiós.